Hola, bienvenido. En este video vamos a hablar de marketing, su concepto y su alcance. Para hacerlo vamos a partir de la definición de Philip Kotler, que es el padre del marketing moderno. Philip Kotler nos dice que el marketing es un proceso social y administrativo por el cual las personas satisfacen sus necesidades y deseos. Esto implica que el marketing debe crear, comunicar y entregar valor. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué significa crear valor? Para hacerlo, vamos a analizar las necesidades humanas tomando la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow tiene en su base necesidades fisiológicas, de seguridad y protección, pertenencia social, reconocimiento y, por último, autorrealización. Si nosotros tenemos en cuenta nuestra sociedad moderna, la gran mayoría de nosotros, los que vivimos social y económicamente incluidos tenemos la base de la pirámide, nuestras necesidades satisfechas se dice que de alguna forma vivimos en abundancia un tercio aproximadamente de la población mundial que son los que compran productos de media y alta gama viven en abundancia, es decir, tienen todas sus necesidades de indumentaria, de alimento, de protección, de seguridad, satisfechas y lo que buscan son mejores soluciones a eso. Entonces, cuando hablamos de crear valor, lo que estamos diciendo es que las empresas deben tomar decisiones de qué producto deben producir que satisfaga de una manera, de una manera superadora las soluciones que hoy día tiene cada consumidor. Dicho en palabras de Philip Kotler, lo que debe hacer una empresa es enfocarse en un nicho pequeño de mercado posicionar en la mente del consumidor y diferenciarse de la competencia de esta manera teniendo en cuenta los valores culturales y los deseos de autorrealización y de estimar, estima y reconocimiento que tienen nuestros consumidores vamos a poder desarrollar una oferta a la medida de esas necesidades y esto será el marketing Poder Anticiparnos a las tendencias, saber qué es lo que el consumidor va a desear el día de mañana y poder producirlo antes que la competencia. Generalmente, cuando hablamos con las personas sobre qué es marketing, nos van a decir qué es publicidad, qué es promoción, qué es ventas que son degustaciones, exhibiciones, exposiciones sin embargo esto es solo una pequeña parte del marketing para poder desarrollar esto que decimos de satisfacer una necesidad de una manera superadora el marketing lleva a cabo este proceso que es primero un marketing estratégico y luego el marketing operativo dentro del marketing estratégico vamos a tener las, análisis de las necesidades del consumidor la segmentación del mercado, entender que hay consumidores que tienen distintos perfiles, distintas necesidades y deseos, la selección de un mercado meta, y luego de esa selección, el desarrollo de una estrategia y un posicionamiento para ese segmento específico. Una vez que tengamos esta primera parte, podremos ir al marketing operativo, donde vamos a tener el desarrollo del producto, la fijación de precios, la estrategia de distribución, el mercado, la plaza y la estrategia de promoción o comunicación estos son lo que llamamos las 4P para los especialistas de marketing las famosas 4P para terminar de entender y afinar el concepto de marketing te invito a ver el próximo video donde hablaremos sobre su evolución a lo largo de la historia que tengas muy buenos días y hasta pronto